Gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A propósito de esta rueda de prensa, de la entrevista que teníamos en el día de hoy con el señor Mercado, eh, representante del colectivo de los movimientos eh, populares y el llamado a huelga para mañana miércoles 28 de abril. A propósito de esas breves referencias que hacía Amado, yo le decía al señor Mercado, o sea, estamos hablando de un gobierno que tiene... Ocho meses, nueve meses, en agosto cumpliría el año. Y hasta para hacer una casa, usted se lleva varios meses, se lleva un tiempo considerable. Estamos hablando de un gobierno que entra en medio de una pandemia a nivel mundial. Nosotros como país hemos visto las situaciones que se nos han presentado y por la cual hemos venido atravesando. Dicho esto, también tenemos que plantear que hay que seguir el proceso de avance, de hacer lo que haya que hacer en los pueblos, del gobierno cumplir con ese rol para el que fue puesto. Las demandas de los pueblos siempre son importantes. Lo que sí debe siempre de eh, estar por encima de todo es la sensatez. No apresurarnos ante las cosas. Cuando planteamos este llamado a huelga a un gobierno que tiene ocho meses y que hemos escuchado en otras ocasiones que ha venido acá, que ha prometido y que se han iniciado algunas de esas obras que de hecho estaban paralizadas algunas de ellas, y que está en el fin de semana acá, y que hay que decir y destacar que tenemos un senador que gracias a Dios se nota la diferencia al, al que tuvimos eh, anteriormente, al menos se ve eh, en las diferentes eh, reuniones, siempre está disponible, se ve que está trabajando el señor Franklin Romero. Y esto es positivo para el pueblo. Entonces, cuando tú tienes este panorama de cosas y tienes el colectivo que te llama huelga, y tenemos al presidente que estuvo acá el, pasado, el, el domingo, que trajo su gabinete a San Francisco de Macorís. En lo particular, pienso que no fue directamente por el llamado a huelga. No, nah, gustaría, programado. Exacto. Eso no se programa de que de, de, un de un día para otro. otro. Nah, Aunque ya el llamado correcto. tenía varios días también, pero sí me hubiera gustado saber la fecha exacta en cuando se habló de esto para ahí sí eh, confirmar que no fue por el llamado a, a huelga o a paro, que el presidente estuvo en el fin de semana aquí en la provincia. Entonces, partiendo de todas estas cosas que tenemos, realidad del país el tiempo de gobierno algunas obras que ya han iniciado estamos hablando de una inversión que hasta mucho se ve para la provincia por el tema del tiempo de más de 10 mil millones de pesos obras puntuales que de hecho el señor Olmedo Cava citaba acá tú te preguntas ¿qué tan sensato es un llamado a paro? donde no solo se pierde el día de mañana 28 el señor Mercado nos decía que ya le hacían el llamado en el día de hoy a sus representantes. A comenzar a movilizarse. A movilizarse. ¿Qué significa movilizarse en procesos Quemar goma, salir Quemar las, las piedras, calles. piedras. Lo mismo, lo que, que, le, lo mismo que le preguntó Yerjan Lo que se da en las noches, los atracos. Usted no tiene garantía de nada porque tampoco se hacen responsables de lo que pueda acontecer. No solo ellos, también los otros movimientos o sea, lo que pase en huelga nadie es responsable. Usted hace un llamado a una manifestación, a un movimiento, pero yo no soy responsable de lo que pase. pasa. Pero qué bonito. ¿Y quién es el responsable? Entonces, partiendo de todas estas cosas que, que he citado, nosotros nos preguntaríamos, ¿no es muy apresurado el llamado? Deberíamos esperar por lo menos año y medio. Se han hecho promesa, promesas, se han iniciado proyectos, vamos a darle tiempo a que el proceso de licitación, de los recursos, de todo lo que conlleva hacer obras de magnitudes a nivel gubernamental, como bien decía Amado, o sea, un gobierno no es que se saque el dinero y te dice, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. O sea, hay un proceso que se debe de llevar y que no se da de un momento para otro. Entonces, cuando tenemos todas estas cosas, hay que llamar, al cuidado del comportamiento de esos movimientos, de que no creen cierto rechazo ante la ciudadanía. Veamos el sondeo que se realizaba. Tal vez dos personas dijeron estar de acuerdo. Y a veces tú ves el perfil, aunque no te determina ni, ni tú puedes tener la seguridad de quién es cuando se da una información. Pero el perfil de gente dice, a veces son gente que, que no trabajan y que prácticamente tienen poco que perder cuando hay una huelga. Entonces, vemos también... Los comentarios que no hacen, y tú dices, bueno, pero no es como ellos dicen, de que hay un apoyo masivo al llamado. Lo mismo vemos que siempre se dice, entonces ¿se podemos poner un poquito para acá, para la pantalla. Entonces, así mismo vemos cuando terminan los procesos huelgarios, un apoyo masivo, un apoyo de un 100%. ¿Pero por qué fue el apoyo? ¿Por temor? ¿Por miedo a que le atraquen o asalten sus negocios? como conozco ciudadanos, conozco amigos, que en procesos huelgarios han ido, en dos ocasiones fueron donde una misma persona. En una le bajaron el gate de su negocio, de su oficina. La segunda vez le dijeron, si volvemos y te encontramos el, el, el, la, la oficina, la empresa abierta, de alguna forma que se obtengan las consecuencias. Entonces no es un apoyo es amedrentar a la gente, y por eso se cierra, por eso no salimos a las calles. Entonces, estas cosas que se dan en estos movimientos de paro, es lo que hace que muchas veces no obtenga ese apoyo de la ciudadanía, el temor, parar la economía, la parte que tiene que ver con la sensatez del tiempo, en que se solicitan las cosas y el momento en que se solicitan. Señores, hay que recordar que hace cuatro o cinco meses, atrás el Falpo estaba llamando a huelga en plena pandemia. Uh -huh. Esto fue una locura, esto fue un escándalo uh -huh. en el país. Uh -huh. San es. Francisco de Macorís anduvo todos los medios a nivel nacional. No puedes me recordar que ha, ya ha, que participamos en, en el espacio me en el que show, acaban de dejar sin efecto el llamado para Por el impacto que mañana. tuvo. Oíste. Importantísimo. Es lo más sensato queda sin efecto el llamado a huelga sí, bueno, llamado por, a paro vamos para a mañana. confirmar la información pero Con, sí. la, la, lo, lo preliminar que me han dado es que se sí, la que dejaron sin efecto, efecto. Ya. Claro. señores, parece es, que el resultado de la reunión el resultado de la reunión y se supone que si pensamos todo lo que implica este llamado en este momento y en este tiempo en el poco tiempo que tiene de gobierno y todo lo que se ha prometido y que algunos de ellos se han iniciado lo más sensato es que esto no se dé en este preciso momento. Vamos a darle unos meses más al gobierno y si vemos que no se hace nada, y sí, pues claro, todos apoyamos a que vengan a San Francisco y a la provincia de Duarte a trabajar, porque realmente lo necesitamos. Muchísimas gracias. Mar. Bien, como no, gracias eh, Carolina. Por...